La Sonora Dinamita. Nace un autor e intérprete y la Sonora Dinamita se hizo una realidad. Luis Guillermo Pérez Cedrón, seudónimo Lucho Argaín. La Sonora Dinamita, embajadora de la música tropical de Colombia en todo el mundo, nació por iniciativa de Lucho Argaín con un solo propósito: crear una agrupación musical de excelente calidad interpretativa con proyección internacional. Sucho Argaín, fundador, director, compositor e intérprete de la mayoría de los temas, comenta La sonora Dinamita nace el 22 de marzo de 1960 en Cartagena de Indias, Colombia Cuando el director de Disco Fuentes Limitada me firma como artista exclusivo de su sello En ese entonces yo cantaba al lado de Julián Machado y compuse el tema titulado Yo la vi que fue del agrado de los directivos del sello disquero, surge así la idea de crear una agrupación. En un principio se sugirió que el nombre del grupo fuera la sonora Buscapiel, ya que se tenía la idea de un concepto muy explosivo. Fue así como le propuse al señor Antonio fuentes bautizarnos como la sonora Dinamita. Muy pronto la banda se trasladó a Medellín, Colombia ya bautizada. Para enfrentar la grabación de su primera producción musical, este recibió el nombre de Rino y los temas composición de Lucho Argaín, Yo y Mayen Raye fueron sus éxitos. En 1961 se graba el, el segundo disco de larga duración titulado Dinamita, donde se desprenden éxitos. Autoría de Lucho Argaín como Cumbia arolera y golpes que da la vida. En 1962 publicaron Fiesta en el Caribe, del cual impusieron el tema Separación de Fred Martínez. El año 1962 marcó la desintegración de la Sonora Dinamita. Este receso se mantuvo por espacio de 14 años. En 1968 las solitudes de México por la música de la Sonora Dinamita se hacían cada vez más reiterativas y por ello Disco Fuentes publicó una recopilación con sus mayores éxitos. Luego, en 1977, los hermanos José María y Pedro Fuentes buscan a Luchar Gaén y le comunican los éxitos que habían obtenido sus primeras grabaciones y logran convencerlo de volver a formar a la sonora dinamita. En esta segunda etapa, la grabación de nuevos temas no se hizo esperar presentando el mercado nacional y extranjero su cuarta producción musical titulada la explosiva sonora dinamita en cual se destacó el tema del montón composición de Lucho Argaín en el mes de abril 1978 comenzaron a grabar su quinto LP titulado el Meneito, donde se incluye el tema se me perdió la cadenita composición de Lucho Argaín y uno de los éxitos más importantes en la historia de la Sonora Dinamita, entrando con gran impacto al mercado mexicano. Lucho Olivares, dueño del famoso grupo Cañabral, firmaron un contrato para presentar a Sonora Dinamita en México. En 1979 Lucho y la Sonora viajaron a México para cumplir su primer contrato en el extranjero después de grabar su sexta producción musical, culminante. A pesar de las expectativas, fue un viaje con problemas y debieron regresar con la frustración, más no con la derrota a Colombia. Dice Lucho de ahí que no fueron derrotados pues al poco tiempo volaron de nuevo a México y ahí se establecieron de definitivamente la mala imagen de ese primer viaje. Pronto se superó, no son dificultades. Lucho continúa diciendo, somos personas que salimos a trabajar a Llegándose en tierra ajena, hubo que dejar familia, sacrificarlo todo. Pero esta labor no ha sido en vano. En 1939, Luchargaín se instala con su orquesta en México e inició una carrera que lo llevó por un recorrido triunfal cosechando éxitos y recogiendo aplausos resonantes en sus viajes por Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etc. En 1981, por primera vez, se incluye una voz femenina, habiendo participado Lucha López, Lucy Peñalosa, La India Melillara, Juliet, Ana Lucía de Hoyos, Margarita Vilma Díaz, Susana Vel Velázquez, Lenis Ramírez, Luz Estela Montoya Villa y Zaida Saladén. En la voz masculina han participado John Jairo, Mike Alvear, Álvaro Pava, Oscar Argaín. Nando Malo, Willy Calderón, Rolfo Alcardi, Bobby Cruz, Álvaro Pizarro y Macondo. Como legado de Lucho Argaín nos deja la muestra clara de su talento y creatividad plasmado en cada una de sus obras, también nos deja su energía y tesón que fueron cualidades fundamentales que sirvieron para mantener a la sonora dinamita de Lucho Argaín durante 53 años en el gusto del público. Pero principalmente nos deja a todos los que ahora pertenecemos a esta gran agrupación el compromiso de mantener vivo ese sueño. Sonora Dinamita de Lucho Argaín. Descanse en paz Luis Guillermo Pérez Cerón Lucho Argaín 20 de febrero 1927 15 de enero de 2002. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.